Cómo olvidar todo lo que yo pasé Cómo olvidar todas esas traiciones Que me hizo romper mi corazón ¿Por qué? Y a veces pienso Todo lo que me pasó Y me pregunto Si es que yo a ti te valoré Y te di mi corazón Porque mi Dios, porque Si te di mi corazón, si te supe valorar Te fuiste tú de mí, y nunca te importé Solo porque el Amor que me juraste, todo fue una mentira. Ahora me doy cuenta que tú nunca me amaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos recuerdos del ayer que siempre yo los recuerdo. Pero ahora me doy cuenta que viví en el infierno ¿Y dónde está aquella princesa la que dice ser mujer? Pero es más puta que esa puta que en la esquina puede ver No lo puedo creer Pero a veces yo lo entiendo Que tú nunca me amaste ¿Por qué? ¿Por qué? Si me duele el corazón y no lo puedo entender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 que me pasó y me pregunto por qué, si es que yo a ti te valoré y te di mi corazón, por qué mi Dios, por qué te di mi corazón, si te supe valorar Te fuiste tú de mí y nunca te importé wow. Solo porque Y el amor que me juraste, todo fue una mentira Ahora me doy cuenta que tú nunca me amaste todo lo que yo pasé, como olvidar todas esas traiciones que me hizo romper mi corazón, porque y a veces pienso todo lo que me pasó